Rococo tiene que ver con el arte, concretamente con el arte barroco. Rococó es la parte ligera del barroco. Es la más simple y completa mirada al arte. Resulta una palabra bonita y también resulta llamativa. Viene de la cultura francesa rocaille Y hoy se nombra poco en la calle Y resulta que alguien me lo llamó Cuando me nombra me llama Rococo Y a mí me resulta muy simpático Que me puedan llamar Rococo Rococo tiene que ver con el arte, concretamente con el arte barroco. Rococo es la parte ligera del barroco. Es la más simple y completa mirada al arte. Así que lo agradezco de corazón. Rococo es el espíritu elegante Rococo es la forma de un buen talante Rococo es un buen nombre para un cantante Llámame Rococo y no te cortes Es una forma de demostrar cariño No hay nada más a Rococo que un niño Píntame luego con rojo y armiño Resulta una palabra bonita Y también resulta llamativa Y viene de la cultura francesa rocaya Y hoy se nombra poco en la calle Rococo tiene que ver